despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. en el tiempo ser muy claro al hablar sin informaciones que castiguen mi centro solo quiero alcanzar todas las ideas pueden mejorar proyectos pueden ayudar Todos los proyectos pueden mejorar, si estás ahí, si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más.